Queridos invitados, profesores y alumnos, hoy ya es nuestro último día de la Semana de la Creatividad, la Innovación y el Emprendimiento. Eh, vamos a terminar con un broche de oro, como se suele decir, ¿verdad?, en compañía de nuestros amigos que vienen llenos de ilusión, de talento, de generosidad, de ganas de pasar un momento lleno de cariño hacia vosotros, queridos alumnos de CETIS y de la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, como cada día, reitero mi agradecimiento a todos los que hacéis posible este evento, a las cámaras, a los alumnos en prácticas de los ciclos de comunicación, imagen y sonido y a cada uno de vosotros que estáis aquí. Por orden de intervención, hoy tenemos aquí a mi derecha a, a, mi, sí, a, mi derecha, a David Martín Jiménez, que nos va a hacer la presentación de su libro Manifiesta tu Proyecto. Nos va a contar cómo surgió la idea creativa. ...y cuál es la misión que tiene este, este libro, ¿verdad?, para todos. David se dedica al marketing desde hace más de 15 años... ...y, a, y está en, en compañías como Pascual, Carrefour, entre otras... ...enfocadas al sector del gran consumo. David es licenciado en Ciencias Políticas... ...por la Universidad Complutense de Madrid. Es posgrado en Estudios Europeos... ...y en Gestión de Marketing Estratégico <coughs> Internacional... Después, y en el extremo de la mesa, tenemos a Carlos Luna Calvo, que nos va a presentar su charla Claves del pensamiento creativo. Carlos es creativo, emprendedor, fundador de la compañía Puedes Más Marketing, profesor en los grados de AD y AD Marketing de la Universidad Francisco de Vitoria y también de CETIS, autor del libro Sé más persuasivo, para aumentar tu capacidad persuasiva, para influir en los demás… Carlos ayuda a las personas y a las organizaciones a despertar su creatividad para generar nuevos y sorprendentes resultados en sus vidas. Estimular nuevos caminos alternativos que les ayuden a conseguir sus metas. Una de las frases de Carlos es, iluminar es preferible a brillar. ¿no? Fue uno de los demás de Santo Tomás de Aquino. ¿eh? y Yo creo que esto pues, te define muy bien. Después, ya finalizaremos disfrutando con la charla de Javier de Alfonso. El título será Emprendedor cuántico. Y ¿Qué contaros sobre Javier, que nos acabamos de conocer? Pues que lleva 25 años produciendo campañas de publicidad en radio. Se define como emprendedor en serie, business angel y conferenciante. Es premio del Instituto de Empresa de Business School con su proyecto Voces en la que después os pasaré para que todos lo podáis ver, porque merece la pena. Esa eh, recibió el premio al mejor proyecto de base tecnológica y premio Salón, mi empresa, con más phone al mejor eh, elevator pitch para inversores. David, Carlos, Javier, estamos deseando escuchar vuestras charlas y muchísimas gracias a todos, como cada día os digo. Bueno, buenos días a todos. Eh, en primer lugar, agradecer a la universidad la oportunidad que me da de estar aquí para presentar mi primer libro, que la verdad es que es algo muy gratificante, y muy en concreto a Marta por su, por, por su cariño y todo lo que pone en cada acto que, que evalúa. ¿no? Me agrada ver que hay gente, de, que han venido gente a las que yo doy clase en los diferentes seminarios y también a la gente de mi clase, porque precisamente hoy tenemos una evaluación de una cosa, con lo cual es interesante que hayáis venido. ¿no? Con esto no digo nada, ¿vale? Bueno, a ver, ¿cuántos de aquí ahora mismo estáis contentos con vuestra vida? Al 100% Al cien por ¿cuántos? ¿Al 80 ¿Al 70 Bien. Este libro, que es mi primera propuesta, hablo de muchas cosas. Pero sobre todo hablo, es un viaje interno, es un viaje que todos tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida o varias veces a lo largo de nuestra vida, para viajar a nuestra esencia, porque en nuestra esencia vamos a encontrar la capacidad de poder desarrollar todo aquello que queremos ser. Pero hay una diferencia muy importante, porque cuando yo soy lo que yo deseo ser, efectivamente estoy entrando en un cambio de paradigma. Pero más allá de entrar ahora directamente en eso, lo que sí vamos a, a, a, a comentar es por qué surge la idea de este libro. El mundo está cambiando, el mundo está estableciéndose unos nuevos tipos de paradigma a todos los niveles, a nivel económico, a nivel social, a nivel político, a nivel de conciencia ecológica, etc. El mundo está cambiando muchísimo. Y en este mundo que está cambiando, pues nos vamos a encontrar acontecimientos que van a transformar nuestra vida. Nuestra vida desde un punto de vista personal y nuestra vida desde un punto de vista profesional. La idea de este libro es simplemente ayudar. Ayudar a las personas para que puedan encontrar una guía para poder hacer realidad y manifestar todo aquello que desean. Pero, haciendo un viaje primero interno porque como os decía antes realmente nosotros con nuestro subconsciente lo que vamos creando es nuestra realidad desde lo que somos y no tanto desde lo que hacemos que también hay que hacer Conjugo aquí en este libro una librería para precisamente compaginar la parte eh, del hacer con la parte del ser y dentro de todo este proyecto lo que pretendemos lo que pretendo con este libro es aportar esa nueva luz a todo este cambio de paradigma que está ocurriendo Mirad, no es casual lo que está ocurriendo ahora mismo a todos los niveles. El modelo económico está cambiando, la manera de trabajar está cambiando. Antes terminábamos, hace 20 o 30 años, terminaba una persona, una carrera y se ponía a trabajar toda su vida en una empresa y se, se jubilaba en esa empresa. Eso ha terminado. Es decir, vamos a pasar por diferentes proyectos, por diferentes estatus. El modelo es un cambio que está haciéndose constante, la tecnología ha venido para quedarse. Mi batalla con, algunos de, con casi todos los alumnos que tengo es la tecnología, por ejemplo, en clase. Y no miro a nadie, pero efectivamente los móviles, ¿verdad?, que nos interrumpen a veces las clases, estamos totalmente conectados, no sabemos vivir sin móviles. Yo cuando tenía vuestra edad y estaba en la universidad no había móviles, empezaban a aparecer los primeros móviles, empezaba a aparecer internet, pero no había nada, o sea, como mucha gente tenía correo electrónico y poco más. Todo eso ha, sido, ha ido transformando, Nos hemos, hemos integrado la tecnología en nosotros, y e integrar la tecnología con nosotros tenemos que también saber darle el uso adecuado que tiene la tecnología. Pues todo este cambio de paradigma lo que nos va a llevar sobre todo es a ese cambio que tenemos que hacer primero nosotros y después fuera. Mirad, si yo me dedico a hacer por hacer, a ir a un lado, a ir como un pollo sin cabeza corriendo, queriendo hacer una cosa, si no tengo claro lo que yo quiero ser o lo que yo deseo manifestar, Podré hacer muchas cosas y podré tener éxito. Y aquí llegamos al éxito. ¿Qué es el éxito? En la interpretación de lo que tenemos por el éxito va a estar gran capacidad de lo que nosotros podamos hacer y desarrollar. Hay una visión muy limitada de qué es el éxito. Que seas famoso y tener dinero. Esa es una visión súper limitada del éxito. Es una visión válida, no digo que no sea válida, pero el éxito es mucho más amplio. Es poder dedicarte tu vida a todo lo que tú deseas, a lo que quieres hacer, a lo que te, te sale de dentro, a la pasión que te lleva y que te motiva para hacer cosas. Pero bueno, iremos ahí y un poquito más allá, porque al final quiero compartir con vosotros un secreto que creo que os lo queréis para vosotros y sí que lo compartáis, porque realmente nos va a permitir potenciar todas estas facetas que nosotros tenemos y cómo podemos encuadrar cada uno de estos aspectos, cómo es el éxito, cómo es lo que queremos manifestar, cómo es lo donde queremos llegar. Entonces, este viaje interno es fundamental, porque yo no voy a manifestar lo que deseo, sino lo que soy. Esa es la clave. Yo solamente puedo manifestar aquello que soy. Yo puedo quedarme la capa superficial del hacer, y puedo tener cierto éxito, y puedo tener incluso gran éxito, pero realmente como voy a tener éxito es cuando yo manifiesto desde el ser. Es desde el ser lo que yo soy, lo que yo pretendo ser, lo que yo vivo como soy, lo que pienso y lo que hago, y de ahí la importancia de los pensamientos y las creencias, desde donde yo voy a poder manifestar todo aquello que deseo. Efectivamente, si no soy, es muy difícil que pueda hacer. es más complicado, es simplemente ser, es decir, es el poder contra la fuerza. La fuerza, y aquí tenemos algún físico cuántico, nos dirá que siempre contrarresta otra fuerza, ¿verdad?, pero al mismo tiempo el poder simplemente es, entonces este viaje hacia adentro es para ver exactamente lo que somos y a partir de saber lo que somos poder hacer todo lo que deseemos. Y para eso hay una capacidad que todos tenemos innata y todos tenemos un don absolutamente desarrollado innato en nosotros. Hay otra serie de dones y de capacidades que podemos desarrollar y habilidades, de hecho tenemos que desarrollar habilidades para ser emprendedor, tenemos que estudiar planes de marketing, tenemos que estudiar idiomas, tenemos que estudiar creatividad, tenemos que desarrollar otro tipo de herramientas desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la mente, pero evidentemente tenemos un don natural. ¿No sabéis todavía cuál es vuestro don natural? No pasa nada, buscadlo, lo tenéis. Y cuando lo encontréis, lo más probable es que eh, os dais cuenta de que es esa vuestra pasión. Y esa es la diferencia, de trabajar desde la pasión a trabajar desde el hacer. Porque cuando tú trabajas desde la pasión, trabajas desde dentro, trabajas desde algo que sale innato a ti. Y normalmente suele corresponderse tu pasión con lo que se os da hacer bien. Entonces, todos, todos, todos tenemos innato un rol. Para algunos hablar en público, para otros... Eh, eh, conducir coches para otro, eh, domar caballos para otro, escribir para otros, eh, preparar planes estratégicos. Lo que sea, todos tenemos un plan, todos tenemos un don, perdón. Y ese don es lo que nos va a marcar a nosotros la diferencia para realmente brillar en aquello que queremos ser. Pero brillar no desde el punto de vista de la visión limitada del éxito, sino de la visión realmente del éxito. que El éxito es personal intransferible e a cada uno. El éxito no es, un cami no es un destino, es un camino. Así de sencillo. Muchas veces buscamos la felicidad en las cosas. Seré feliz... Cuando tenga un coche, ¿seré feliz? Cuando tenga una casa, ¿seré feliz? Cuando tenga novio o novia, ¿seré feliz? Cuando tenga este trabajo, ¿seré feliz? Cuando este cliente me compra el proyecto. ¡Error! ¡Error! Cuando lo consigues, ¿luego qué? La felicidad está ya en nosotros. La capacidad está ya en nosotros. Lo que hay que hacer es disfrutar en cada momento del camino. Porque, como digo antes, decía antes, no es un destino, es el propio camino. Y en ese camino es donde realmente vamos a encontrar aquello que a nosotros nos interesa y aquello que a nosotros nos apasiona. Y para eso, pues, en los proyectos que voy a poder desarrollar a lo largo de mi vida, tanto a nivel personal como profesional, sí que tengo que tener en cuenta algunos aspectos. Y el principalmente es cómo puedo ayudar. Hemos pasado, estamos pasando, tampoco creo que hayamos pasado completamente, de un paradigma de economía competitiva a un paradigma de economía colaborativa colaborar con diferentes proyectos, colaborar con diferentes personas, colaborar con los compañeros de clase, colaborar con otros proyectos a nivel universitario, a nivel académico, a nivel incluso hasta personal. Y estamos en ese modelo colaborativo donde las redes de conexión entre todos se van tejiendo y van formando ese magma que hace que estén ocurriendo cosas como la mayor conciencia social, la mayor conciencia ecológica, la mayor conciencia de respeto animal, etcétera, porque todo está conectado. En el año 1974, se llevó un experimento a cabo en Estados Unidos en 25 ciudades, donde se cogieron a grupos de 100 personas que les agruparon en unas determinadas áreas para tener pensamientos de alta frecuencia, es decir, pensamientos de compasión, de bondad, etc. ¿Sabéis lo que ocurrió en las ciudades cuando esas personas estaban haciendo el experimento? En el tiempo que esas, esas personas estaban haciendo ese trabajo de 100 personas, vibrando y pensando en ese tipo de pensamientos, los índices de criminología de las ciudades descendieron. Cuando se terminó el experimento, los índices de criminalidad volvieron otra vez al nivel en el que estaba. ¿Esto qué quiere decir? Porque está todo conectado, que estamos todos conectados. Que tenemos que tener cuidado con lo que pensamos y con lo que digerimos porque esto tiene réplica en algún aspecto, en algún momento, en alguna dimensión, en alguna parte del universo y nos rebota. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de poder ayudar y esa capacidad de poder ayudar desde dentro y desde las acciones que tenemos que llevar a cabo hacia afuera, pero teniendo en cuenta, por supuesto, que todo es, todo parte de nosotros para luego poder hacer. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Soy coherente o no soy coherente? Tengo que ser coherente. Yo no puedo pensar una cosa, hacer otra cosa y decir otra cosa diferente. ¿Por qué la gente se frustra cuando piensa, tiene los pensamientos positivos y no llega a materializarse los pensamientos positivos? ¿Sabéis por qué ocurre? Pues porque no hay coherencia. No hay coherencia. Yo puedo pensar, quiero que me salga este proyecto con este cliente. Y digo palabras para que me salga ese proyecto con este cliente. Ya verás, hablo con un compañero, hablo con otro. Pero dentro de mí, ah, tengo la emoción de miedo tengo la emoción de que no me va a salir el proyecto, tengo la emoción de que voy a tener dificultades, ya estoy cortocircuitando la coherencia. Entonces, pensamiento, palabra y acción unido a algo que es importantísimo. Quedaros con esto, la emoción sostenida en el tiempo. Es la clave que a mí me va a, dar, me va a permitir poder manifestar aquello que yo quiero manifestar. Y si en alguna parte de este proceso esto se corta, evidentemente no sirve de nada el trabajo que estábamos haciendo. Por eso tenemos que ser coherentes y tenemos que ser muy conscientes también de aquello que pensamos y de cómo lo pensamos. Todo tu mundo es tu conciencia, tu estado de conciencia. Si yo tengo un estado de conciencia de abundancia o de escasez o de, o de victimismo, yo voy a haber reflejado eso en mis acciones. Lo voy a haber reflejado cuando vaya a negociar con un cliente, lo voy a haber reflejado cuando vaya a dar una clase, lo voy a hacer reflejado cuando vaya a tener una relación de pareja, me voy a ver reflejado cuando vaya a comprarme un coche, lo voy a haber reflejado en todo, porque todo es percepción. Entonces, ¿con qué ojos estamos mirando? ¿Con qué ojo estamos mirando el mundo? tenemos que tener cuidado con el ojo que estamos mirando el mundo simplemente para elegir desde qué perspectiva quiero tener y como os decía al principio, yo soy porque soy, no por lo que hago yo puedo manifestar exactamente lo que soy es la mente subconsciente la que nos va generando todo tipo de creencias que no somos conscientes que tenemos las que nos va poniendo la manifestación encima de nosotros ¿sabéis cuántos pensamientos tenemos a lo largo del día? bueno, algunos sí, porque lo he dicho en clase alguna vez pues más de 70.000 pensamientos al día ¿Y sabéis cuánto se repite en el día anterior? Decidme un porcentaje. qué 90%. Entonces, todo lo que estoy pensando hoy, todas esas creencias que tengo ahí, que tengo ocultas o pensamientos que tengo ocultos, automáticamente se me va a volcar el día siguiente. ¿Quiero cambiar mi vida? ¿Quiero cambiar mi entorno? ¿Quiero cambiar mi perspectiva manifestada? Voy a empezar por cambiar mis pensamientos. Y en coherencia con las palabras, las acciones y la emoción sostenida en el tiempo. ¿De acuerdo? Es un poco lo que estamos hablando. ¿Herramientas? Pues tenemos muchas, pero yo voy a hablar de una herramienta que para mí es fundamental, que es la mayor herramienta que podemos tener. Evidentemente aquí en la universidad estamos aprendiendo todo tipo de herramientas, estamos aprendiendo a hablar en público, estamos aprendiendo a hacer planes de marketing, a hallar márgenes, ¿verdad? A todo tipo de herramientas tangibles, pero hay una herramienta en la cual está dotado todo el ser humano que es absolutamente fundamental, que es la imaginación. La imaginación. y En algún seminario hemos hablado precisamente de la imaginación. ¿Qué os impide imaginar cualquier cosa? Nada. Nada. La imaginación no tiene límite. En esta sala todo lo que vemos, el estrado, la silla, la mesa, la atril, todo, antes ha sido imaginado. Para hacerse primero se tiene que imaginar. Y todo lo que podamos imaginar puede llegar a hacerse realidad. Pero más allá de todo eso, la imaginación no tiene límite. O tiene límite la imaginación. ¿Tiene algún límite la imaginación? No, ¿verdad? Yo puedo imaginar que vuelo por aquí por el campus para irme de clase a clase, por ejemplo. Lo puedo imaginar. Luego ya que lo manifieste vamos a ver cuánta coherencia hay detrás y qué emoción sostiene el tiempo, pero lo puedo imaginar. Nada me impide a mí imaginar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, es la herramienta que para mí es, es, es absolutamente fundamental. El libro, la verdad, que se podría resumir en una fórmula así, como es esta, que es la manifestación, es igual a la imaginación Mala la emoción, eso sí, sostenida en el tiempo. Si yo tengo la emoción sostenida en el tiempo de que quiero ser, que soy aquello que deseo ser, lo conseguiré. Si tengo que cortocircuito circuito de alguna de estas partes del proceso de coherencia, va a ser muy difícil que yo llegue a manifestar. Entonces, tenemos que trabajar desde la doble perspectiva de la imaginación y luego de la doble perspectiva de la otra perspectiva, que son las herramientas que nos encontramos aquí para trabajar desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de las ventas, desde el punto de vista de la aplicación práctica. Mi mensaje es el siguiente, si yo trabajo primero dentro para luego ir fuera, voy a tener muchísima más facilidad de desarrollar aquello que quiero desarrollar, mientras que si lo hago de la otra manera, no digo que no se pueda desarrollar, pero va a ser más costoso y el científico nos dirá efectivamente que vamos a tener la fuerza y la fuerza que contrarresta, mientras que yo si simplemente soy primero lo que soy y luego hago, voy a tener una mayor facilidad de ser. Y este libro viene un poco a hacer este, este viaje para eh, solventar todas estas dudas y para ayudar en, en esta breve guía de poder completar todos estos aspectos y poder entender ciertos aspectos de cómo funciona cómo funciona el universo y cómo funciona la, la, la capacidad de, de manifestación bueno, y ya para terminar, porque no quiero hablar más de mi libro como umbral y bueno, tenemos otros ponentes, pues una clave que para mí ha sido fundamental por eso se hacía la pregunta del principio un secreto que es un secreto muy importante y es el agradecimiento mirad, tenemos que estar agradecidos por todo aunque estés en una situación muy complicada en un momento determinado y te pienses que, que eres víctima del mundo mundial, que eres muy desdichado porque no tienes el último modelo del iPhone 8 o muy desdichado porque no puedes cambiar la rueda del coche o muy desdichado por cualquier cosa. Vosotros en esos días que estéis con esa mentalidad, parados un momento a pensar y a hacer una lista de todo por lo que tenéis que agradecer. Y os aseguro que es mucho, no. Muchísimo. Solamente creo que entre un 5 y un 10% de la población mundial tiene agua corriente y un techo sobre el que dormir, fijo. Fijaros simplemente, si nos vamos a ese extremo, la cantidad de cosas que tenemos que agradecer. Pero más allá de todo eso, yo me levanto todos los días agradeciendo, agradeciendo por todo, por los zapatos que tengo, por el coche, bueno, el coche no, porque se me ha roto, precisamente, por el, que tendré, por el que tendré, por la ropa que tengo, por la comida de cada día y el agradecimiento es una clave fundamental para saber cómo tenemos que llegar a a manifestar y a lo que decía antes del camino y que el camino no es el, el, el éxito y, el, y la, la capacidad de manifestar y la felicidad ya está inherente en nosotros no está en ningún sitio no está en un novio no está en un coche, no está en una casa no está en, en un plan de marketing no está en nada y es aquí donde quiero llegar a, al final para que tengamos esta capacidad, esta capacidad de entender porque yo, la diferencia fundamental entre el hacer y el ser es que yo voy a poder manifestar aquellas cosas. Nos dicen, nos han dicho, y con esto acabo, haz lo que quieras para ser feliz. No está mal. Yo le doy una vuelta. O sea, haz lo que amas. Me parece fenomenal, de hecho estamos hablando, y de hecho estamos hablando en esto, en el tema del emprendimiento. Pero yo le doy una vuelta. Y si a eso añadimos, ama en cada momento lo que haces, dais un salto cualitativo muy grande. Si ahora me toca amar, fregando los cacharros, amo que estoy fregando los cacharros, ah, frego los cacharros, si ahora me toca amar que estoy escribiendo un libro, que estoy haciendo una presentación, ese es el salto cualitativamente fundamental que combinado con la otra parte de nuestro don, nuestro deseo, nos puede permitir que a manifestar todo aquello que deseamos. Pues nada, muchas gracias y espero que os guste mi video. ¿Qué tal? Bien, bien, sí. perfecto, gracias, muy bien, bueno, pues buenos días a todos, muchísimas gracias por, por invitarme, por estar aquí con vosotros de nuevo este otro año y bueno, soy Carlos Luna, ya me ha presentado antes Marta, yo fui, he sido profesor de FETIS durante mucho tiempo, hace un, muchos años. Y para mí es un gusto estar aquí de nuevo con vosotros. con vosotros. Eh, me gustaría compartir... Eh, voy a ver un en el móvil, que se me olvida. Hay que controlar bien los tiempos. Me gustaría compartir con vosotros un concepto que he bautizado como las zonas de ideación. y que llevo mucho tiempo investigando sobre él. Desde hace tiempo, pues... tengo mi agencia de marketing, desde hace tiempo llevo investigando, estudiando, formando, trabajando en temas de pensamiento creativo y de ayudar a las personas a pensar de forma diferente. Esto queda muy bonito, queda frase de gurú, pero en absoluto es nada de mágico. Es simplemente conocer... Cómo piensa nuestro cerebro, cómo funciona y, por qué no decirlo, luchar contra él. ¿Para qué? Pues para salir de la condena del pensamiento inmediato, de la dictadura en la que llevas viviendo desde hace 20 años, en la que ves una realidad y al inmediato te sale una solución o una idea. Me duele la cabeza, para paracetamol. No vende mi proyecto, aplico P del Marketing Mix, promoción de ventas y rápidamente hago dos por uno. Es el aniversario con mi pareja, solución. Pues un regalito y a lo sumo nos vamos a... La... Cenar. Idea convencional, más de lo mismo. Y eso lo puedes ir repitiendo durante muchos años de tu, de tu existencia, hasta convertirse en lo que decían los griegos, ¿no? La cedía. Existencial. Ese estado del alma de apatía, en la que deseas que llegue el viernes para evadirte de tu realidad monótona, aburrida y por qué no decirla viviendo al 50% o al 70% de tu satisfacción con tu proyecto personal de vida. La clave es intentar huir de ese pensamiento inmediato. Pero claro, tú llevas... No sé, algo... Sí, ¿no? Quizás los otros altavoces. Eh, llevamos 20 años siendo así, pensando así. Se debe acoplar con alguno de estos, ¿no? ¿O no? Bueno, da igual. ¿Ese? ¿Ese está abierto? no Bueno, voy a intentar. Entonces, eh, tú llevas viviendo así... ¿Durante cuántos años tenéis? ¿20 años? ¿Aprox? Aprox. Y... La clave es... Eh, no sé. Es cómo le explicas al pez que está dentro del agua si siempre ha estado dentro del agua. Complicado. ¿Cómo le dices que vives bajo la dictadura del pensamiento inmediato constantemente en tu vida y que eso trae consecuencias a largo plazo en tu existencia? Estoy hablando de consecuencias importantes. Felicidad, plenitud. Os voy a plantear hacer un ejercicio ahora mismo. ¿Tenéis bolis? ¿Tenéis papel? No, no me lo creo. ¿Habéis venido al cine? No. Ahí tenía una conferencia, ¿no? Venga. Vamos a sacar un ejercicio. Venga, rápido, ¿eh? Que tenemos dos minutos para hacer este ejercicio. Vale, ¿lo tenemos? Vale, muy bien. Perfecto. Vale, aquí, ya estamos, ¿no? Venga. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Perfecto. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Es un ejercicio que hay que hacer en silencio. Y tiene que durarnos dos minutos. Préstame atención porque lo más seguro, normalmente, eh, a veces, eh, si no sabe las instrucciones, no funciona. ¿Vale? ¿Ok? Venga, a por ello. Mirad, vais a eh, escribir en el folio que tenéis unos números como esos. Así, del 1 al 6, ponerlo. Venga, rápido, ¿eh? ¿Lo tienes? También puedes participar. Bien. También puedes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aunque el móvil no te va a servir tanto, pero, pero puedes, puedes, puedes, puedes, puedes. Bien, ¿lo tenemos? Vale. Ahora voy a decir una palabra. Y cuando digas la palabra, lo primero que te venga a la cabeza lo vas a escribir debajo del 1. ¿Vale? Tiene que ser muy rápido. Lo primero que te venga, pum, pum. Al instante diré Al instante diré 2. Y lo primero que te venga de la palabra que escribiste aquí la escribirás debajo del 2. Lo tienes que hacer muy rápido porque al instante diré 3. Y lo que te escribiste en la 2, lo primero que te venga de la columna 2 lo escribirás debajo del 3. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Vale? ¿Preparados? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Venga. Perfecto. Prepa ya. Playa. Venga, escribe lo primero que te venga. Dos. Tres. cuatro cinco seis Perfecto, ¿lo tenemos? Vale, vamos a escucharnos ahora mismo, ¿vale? Perfecto Escuchadme, por favor Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira Comenzamos, ¿eh? Comenzamos Espera, espera, espera, espera, espera Esto es mucho más interesante Fijaos lo que va a pasar, ¿eh? Fijaos lo que va a pasar, escuchamos, vas a decir en alto la columna 1, ¿vale? Empezamos, ya, dila. Perfecto. Columna 2. Escuchamos, eh, fijaos lo que está pasando. eh, Fijaos lo que está pasando. Columna 2. En alto, por favor, para que oiga también la cámara. Ya. Vacaciones. Bañador. Fiesta. Agua. Fiesta. Calor. Luna. Mar. Pelota. Sol. Toalla. Arena. Bañador. Mar. Casa. Agua. Fiesta. <ríe> Fiesta. <ríe> <ríe> Escuchamos, por favor. Eh, Vacaciones. Arena. Arena. Perfecto. Columna 3. Rápido, ¿eh? Ya. <risa> <Sombrilla, verano. risa> Bikini. Sol. Sol. Pl playa. Perfecto. Bien. Columna 6. La última, por favor. Esta es la clave. Columna seis. No, la saltamos. Columna seis. Ya, por favor, escúchame. Fiesta. Mojito, sorry. <risa> Estrella. Felicidad. <risa> Marbella. Casa. Felicidad. Amor. Vida. Orgullo. Orgullo. Eh, toalla. toalla. Familia, perfecto, muy bien, ¿qué ha pasado? Esto es la clave, mira, pues lo que ha pasado es que eh, nuestro cerebro está programado para ahorrar energía, por un mero instinto de supervivencia, es decir, si ahora mismo que hay un meteorito, nuestro cerebro está guardando energía para pensar luego caminos y estrategias para sobrevivir. Por lo tanto, siempre que le plantees una realidad que mejorar, no me hablo con mi padre, no, no vendo lo suficiente, eh, no, tengo, eh, no me contiendo con este profesor, no me aclaro con esta amiga, lo que sea, siempre que le plantees una realidad, él te va a generar la solución que menos energía le hace consumir. Por lo tanto... Siempre vamos a estar viviendo bajo la, la conducta del pensamiento reproductivo. Reproduzco inmediatamente lo que hice el año pasado, lo que hice el cumpleaños pasado, lo que hice el fin de semana pasado o lo que hice cualquier momento pasado. Porque sé que me funcionó y para qué. Claro, al fin y al cabo, el cerebro siempre nos va a generar, va a generar ideas bajo un concepto que le va a anclar siempre. Que le van a anclar siempre. ¿Vale? Y en ese concepto, en esa zona de ideación I1, va a empezar a generar esas ideas muy próximas a ese concepto que le ancle. Si tengo cumpleaños, tengo que celebrar el aniversario con mi pareja, el concepto aniversario es el que me va a anclar. Y lo inmediatamente que voy a empezar a generar ideas son ideas muy próximas. ¿Qué ha pasado en el, la I1, en el round 1? No hacía falta, parecía esto un concurso de magia, pero perfectamente lo podíamos haber dicho. El siguiente iba a decir de nuevo, sol, arena, y la mayor parte se repetían. Sol, arena, sol, arena, sombrilla, fiesta. Sol, arena, sombrilla, fiesta. La mayor parte, es decir, todo el mundo prácticamente pensaba igual en la zona I1, porque el concepto que tan clave era playa. Pero tú... Puedes decidir dónde puedes vivir. La sociedad está aquí, en la zona de ideación y uno y nos empeñamos en, en interrelacionarnos, aconsejarnos, darnos consejos, ¿no? Decir, oye, he hecho un plan, ¿eh? mi, mi, mi cuñada se dice, he hecho un plan este fin de semana con los niños, es estupendo. ¿eh? Se lo dice a mi otra cuñada. Mira, un parque de bolas que han abierto en, en el barrio, parque de bolas, fin de semana, niños, concepto que me ancla, y, boom, conecto y genero parque de bolas. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Yo creo que a veces pensamos en tener una vida auténtica, en tener una vida con sentido, en tener una vida plena, en ser diferente. Sin embargo, si no somos conscientes que vivimos anclados y que somos peces dentro de este agua, de la zona I, uno, es muy posible que se queden perfectas intenciones y en... Banal, en, en, en proyectos y trayectorias banales que no te van a ayudar a salir de la I-1. Sin embargo, has sido capaz de sacar de playa otros conceptos mucho más alejados. En la I-6 vale, pues, eh, ha salido otro tipo de cosas. ¿Vale? Hasta astronauta te puede haber salido. ¿Eres capaz de tener una problemática que se llama playa? poder producir un plan para la playa que tenga que ver con el astronauta, o una idea, mejor dicho, que tenga que ver con el astronauta. Sin embargo, te, confirma, te conformas en vivir con sol, arena, sol, arena. No solamente basta con lo que nos dice Zara, que todos vestimos igual, ¿vale? sino además pensamos igual. Para pensar de forma creativa, solamente hay dos formas. Una, o le engañas al cerebro, y le dices, aunque yo tengo que resolver este problema que es playa, o tengo que resolver tal problemática que cada uno tenga la que quiera, y él me va a anclar y me va a meter en la I1 porque él quiere ahorrar energía, yo me voy a salir y voy a pensar ideas para otra cosa. Una idea que está en la I7. Y lo que vas a hacer luego es meterla en tu campo de, de un marco de referencia para aplicarlo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Imagínate que mañana trabajas en una empresa de chocolates. Y de repente, tu jefe te dice, oye, tienes que, tenemos que pensar nuevas formas de presentar el chocolate. En este caso, estaríamos tocando la variable del marketing mix, la P de producto, ¿verdad? Y concretamente el packaging o la forma de presentar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? P de producto. Entonces, lo primero, claro, tú empiezas a pensar y lo primeras ideas que van a ocurrir aquí, ¿no? Aquí va a estar chocolate. Van a empezar a, ti a surgirte ideas, ¿vale? Entonces, so, te dirías? Bueno, pues va a haber de todo, ¿no? Pues perfectamente puede haber chocolate en, taza, eh, en tableta, puede haber un untado, eh, tipo nocilla, puede haber fundí, puede haber chocolate a la taza, puede haber chocolate en polvo, en bombones, en chocolate chips, eh, en batido, en rayaduras en, ¿vale? en fideos, en... Todas estas ideas que se te están ocurriendo, y estoy poniendo un ejemplo puramente comercial, marketingiano, ¿dónde están? Están... Ahí. Si me vas a dar la misma idea que puede darme mi competencia o me puede dar mi sobrino, tú aportas el valor que tienes. Luego no me digas que confíe en ti, te haga indefinido, te suba el sueldo. No, no, no, es que tus ideas están aquí y son las de todo el mundo. Pero además, aparte, en la zona I1... Reina la, la, la, la apatía. Porque al final te, te, te conformas con reproducir lo que ya hay. Y además, aunque a priori te dé confort, aquí están las ideas que no son sostenibles en el tiempo. Porque aquí está tu competencia también. Si tú empiezas a generar ideas... En la I-7 tu competencia también es hija de su tiempo, es hija de su sociedad, es hija de su mismo cerebro que el tuyo y está ideando aquí cosas. Si tú empiezas a pensar desde aquí, porque eres capaz de llegar, de hecho lo habéis demostrado, de playa habéis terminado haciendo, algo, seguro que tenéis alguno astronauta, ¿vale? Eres capaz de pensar astronauta, luego no te conformes con generar ideas solamente aquí. Imagínate que ahora te trasladan a otra empresa, una empresa de queso. Tú eres presa de tu mismo pensamiento y de repente el jefe te dice lo mismo, oye, tenemos que cambiar el packaging del producto queso, inventa algo nuevo para presentar el queso. Tu cerebro va a reproducir pensamiento reproductivo, eficiencia y va a empezar a pensar todos estos formatos que existen. ¿Todos estos dónde están? De nuevo en la ayuno Pero fíjate qué curioso. Lo que para un formato está en la I1, porque el concepto que le ancla y sobre el que va a trabajar el cerebro es en la I1, para otro, perfectamente podría estar en la I7. ¿No? Luego, por ejemplo, tú eres capaz de crear esto, y no los chinos que están ahora forrándose vendiendo esta patente a todas las fábricas. El primer tranchete de chocolate. Esto, que os acaba de ocurrir ahora mismo, ¿Eh? Y que nos ocurre muchas veces el ¡wala! ¿Por qué a mí no se me ha ocurrido? Cuando lo ves, ¿no? Dices, ¡Joder! ¿A mí? ¿Por qué a mí no? Es por esto. Porque vives en la I1. Y otro de repente sale a la I7 y cuando te lo pone delante de tus ojos, dicen, ¡Joder! ¿Cómo vive este tío? O qué idea tan buena ha tenido, o qué estilo de vida, o qué buen profesor es, o qué buen tal, porque estamos viviendo en la I7. Esa es la clave. No hay genios, no hay Steve Jobs, no hay ADNs distintos. Es un tema de esforzarse, de ser consciente de cómo funciona tu cerebro y trabajar constantemente para no conformarte en lo primero que te venga. En lo primero que te venga. Claro, cuando tú tienes la problemática de qué color de camiseta, las camisetas de los equipos, qué ¿Qué concepto les anclan a ellos? Les ancla los colores primarios. Luego todos giran en torno al azul, el rojo. Uno podrá innovar, entre comillas, innovar. Porque un día pondrá las rayas más, más anchas, otras más estrechas, otras más horizontales, pero está metido dentro de la caja, está metido dentro de la zona I1. De repente llega uno y dice, oye, en la caja de los colores yo me voy a salir al I7 y me voy a pasar al de los alimentos. Y hago un rojo con jamón. Choca. Llama la atención, despierta interés o genera rechazo. Pero eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. O generar atracción o generar rechazo, pero no pasar indiferente. Ser uno más en la I1. Ser uno más en la I1. Y además esta idea en sí misma... Aporta valor, porque esto es el posicionamiento de guijuelo, eh, el jamón, ayuda a vender más. O sea, que encima aportas valor. Te lo pasas bien, siendo diferente, aportas valor a la ciudad y al equipo y encima tú te <risa> renuevas tu esencia de, crea de creativo. Porque si eres sido creado, ¿cómo no vas a ser creativo? Fíjate, imagínate que somos una batidora ahora. Somos una batidora, ¿vale? ¿Qué hacen la mayor parte que habéis estudiado todos en, en políticas de marketing? ¿eh? Habéis estudiado las estrategias de diferenciación. ¿Qué hacen la mayor parte de las batidoras, las empresas? Uno va y te dice, compra mi batidora que la mía es más... Rápida. Otro dice, no, compra la mía, que la mía es más grande. Otro no, la mía es más bon limpia, la otra más bonita, la mía es más ecológica, la mía es más barata, la mía es más, más, más, más, más, más, más. ¿Qué está ocurriendo con estas estrategias de diferenciación? Están todas dentro del I1, dentro de la caja. Luego, ojo, porque a lo mejor tienes que cuestionar lo que te estás aprendiendo o no sé si aprendiendo, tragando simplemente y vomitándolo en el examen, por lo que se ha dicho siempre lo de las estrategias de, di de diferenciación. A lo mejor ya no son válidas. Porque una idea en la I1, una idea en la I1 no es sostenible en el tiempo, porque tu competencia aquí siempre lo, será capaz de hacerlo más rápido, más bonito, más limpio, más ecológico. Todas esas estrategias no están, de, están dentro de la I1. ¿Qué pasa si yo ahora que soy batidora me inspiro, me inspiro con una idea que estaría en la zona I2? es muy próximo. Por ejemplo, una olla. Es una idea muy próxima a batidora, porque forma parte de la cocina, no No es astronauta. ¿Qué surge? Lo que muchos usaréis en casa, la Thermomix. La primera batidora que calienta. Y ya te generas, mezclando una idea de la zona I1 con una idea de la zona I2, generas algo que la competencia no es capaz de eh, superar. Pero no hablemos de competencia, ni de marketing, habla de tu vida. ¿Qué vas a hacer este próximo viernes? ¿Lo mismo? ¿Qué vas a hacer después cuando termines la, eh, el grado? ¿Lo mismo que todos? ¿No? Hay una campaña de Coca-Cola, a mí me encanta porque, porque yo lo llevo comentando siempre mucho, ¿no? y cuando la he visto digo, aunque no es lo que yo digo, no yo lo que digo es que no es lo mismo esperar al viernes para beber y evadirte, que esperar el viernes de hacer botellón para celebrar lo bien que has vivido el resto de tu semana anterior. Una cosa es vivir para celebrar y otra cosa es vivir para evadirte, beber para evadirte. Y una persona que vive en la I1 constantemente, en su actitud como universitario, en su actitud en la universidad, 24 horas al día en su familia, que está aquí, es lógico y es entendible, yo también lo hacía, que me quiera ir a la I7 un viernes por la noche. Lo ideal es poder vivir en la I7 todos los días, ¿no? Eso es lo que molaría. Eso es lo que molaría, ¿no? Bien. Bueno. Esta es la clave ¿vale? para, para vivir desde la, desde la creatividad. Ahora, tú decides ¿Dónde quieres vivir? ¿En la I1 o en la I7? Con tu carrera, con tus estudios, con tu familia, con tu pareja, con tu ocio. ¿Vale? Bueno. Muchísimas gracias. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar de la mecánica cuántico, de cuántica, oído hablar? A ver, levantad la mano. Los que hayáis oído hablar de la mecánica cuántica. ¿Alguno no ha oído hablar de la mecánica cuántica? ¿Ni oído hablar? ¿Lo que es el nombre? Nada. ¿Algún experto? Sí. ¿Algún experto en mecánica cuántica aquí en la sala? ¿Alguno? ¿Ninguno? Pues menos mal, porque no tengo ni idea de mecánica cuántica. O sea, que os voy a quitar ese peso de pensar, nos van a meter una charla de mecánica cuántica. Pues no, yo estudié ingeniería aeronáutica, pero no se daba en la carrera. Y os diréis, pero oye, si ahí pone emprendedor cuántico. Pues bueno, sí y no. Porque como el avatar está ahí colocadito estratégicamente, puede decir cuántico o cuántico. Todos tenemos pensamiento cuántico. Creatividad... Intuición y tenemos pensamiento cuántico. Cuántico tiempo, cuántico dinero, me va a costar esto. Y como la parte cuántica no se queda tranquila hasta que no se responden dos preguntas ¿Este tío quién es y qué rollo me va a meter? Os diré que las charlas de emprendedor cuántico siempre tienen dos partes. Una parte cuántica, para cambiar nuestra percepción de la realidad, y una parte cuántica, de aplicación práctica realista inmediata. Vamos a ver... Eh, en la parte cuántica, al final, un consejo para caer bien que os será muy útil en vuestra vida. Ojalá me lo hubieran dicho a mí hace un montón de tiempo. Y os voy a dar, para que como mínimo os llevéis eso, la noticia del siglo. Tengo una buenísima noticia para vosotros, que probablemente viendo las noticias estéis un poco deprimidos, diciendo vaya mundo que nos han dejado nuestros padres. Pues tengo una noticia fantástica que nos va a cambiar a todos la vida a mejor. Me llamo Javier de Alfonso. Llevo 25 años haciendo tal, tal, premio de tal, premio de cual, bla, bla. bla Eso queda fantástico en la ficha de LinkedIn, ¿de acuerdo? Pero ahora os voy a contar la historia que hay detrás. Si yo tuviera que elegir un logotipo de mi vida, sería este. Este, es más profundo, no sé si conocéis al, al correcaminos, pues como el coyote. Yo he descubierto ¿eh? las profundidades de él. Os he dicho antes que yo estudié ingeniería aeronáutica, pero no lo acabé. Llega hasta cuarto. Estudiaba Ingeniería Aeronáutica porque mi padre quería que yo fuera ingeniero. Pero yo quería ser emprendedor. ¡Qué bonito, eh! Eso ahora como que mola, pero os aseguro que en los 80 sonaba fatal. Mi hijo quiere ser emprendedor? Era espantoso. El caso es que mi padre no nos daba paga. Y como no nos daba paga, yo me quería comprar un coche. El coche era el único que te daba un poco de independencia, intimidad, etcétera, con lo cual estaba loco por comprarme un coche, ¿no? Y voy a decir alguna cosa, digo algún taco, también os lo digo, ¿eh? no os preocupéis. ahí afuera se dicen mucho, aquí nos dejan, pero... El caso es que mi padre nos daba paga y, y yo quería comprarme un coche, así que un verano eh, me puse a vender publicidad para una productora de radio que estaba en la quiebra. Estaba en la quiebra y yo tenía tanta hambre de dinero que salí ya a vender como un psicópata y la productora no entró en quiebra y yo me compré mi coche. Mi padre entró en pánico. Dijo, este problema hay que atajarlo de raíz. Y me hizo una propuesta que yo no podía rechazar. Capichi. Me dijo, o dejas todas esas chorradas de la radio o te marchas de casa en 24 horas. ¿Sabéis qué le respondí? Me sobran 12. O sea... <risa> o sea que esa misma noche estaba en la calle con mi maleta y un zapato marcado sin el culo como los te veos. Ahora visto en perspectiva, le habría aceptado las 24, más que nada para hacer bien la maleta. ¿vale? Y salía a la calle con una doble motivación. La primera era sobrevivir porque hacía un frío que te cagabas. Y la segunda era ganar un millón de dólares para quemarlos allí delante de mi padre. ¡Mira cómo yo tenía razón! El caso es que llegamos a tener una planta entera en María de Molina, enfrente del Instituto de Empresa. Bueno, ahora sí, es Business School, que suena más cool. ¿Eh? Y teníamos programas en tres emisoras de radio. Yo tenía 16 personas en el departamento comercial vendiendo, etc. Hacíamos programas de radio en ayuntamientos, las mejores fiestas de Madrid, en el Pachá, en el Joy. Estaban allí mecano, estaba toda la gente, toda aquella gente de mal vivir. Pero en el 92, hubo una, después de las Olimpiadas, vino una crisis enorme. Las empresas, las recordamos los que tenemos un poquito más de 20 y algo. y... Nos, eh, nos arruinamos, los clientes no pagaban y nos arruinamos, o sea que yo me quedé endeudado en millones de las antiguas pesetas, millones a intereses de mora, con intereses de mora el 24% ¿de acuerdo? mi novia que era una gogó estupenda decidió en ese momento dejarme por un portero italiano de discoteca de dos metros y se me incendió el coche, todo en el mismo mes un fantástico mes de mayo de 1995 por el culo correcto, perdón por la grosería. El caso es que tenía, recogí, bueno, tenía que hacer un plan de acción, tenía que pasar a la acción, digo voy a diseñar, tengo que hacer un análisis de la situación y diseñar un plan de acción, vamos a ver, no tengo ni para llegar a final de mes, mi novia se la está zumbando un portero de discoteca de 100 kilos y no, no tengo ni coche. Digo, así que pasé a la acción. Eh, me senté en mi apartamento, en una silla, a esperar la muerte. Así a oscuras. ¿Sabéis cuál es el problema de cuando te sientas a esperar la muerte? Que no te mueres. Cuando llevaba 48 horas ahí, pasando hambre y aburriéndome, pues no pasaba nada, me asomé a la ventana dije, hace sol, hay que seguir viviendo. Recogí a los poquitos clientes que me quedaban solventes y me metí en Radio España. Problema. A vender publicidad, problema, no levantaba la deuda. Es decir, pagaba gastos pero no levantaba la deuda. O sea que no me quedaba más remedio que volver a casa. Obvio decir que allí estaba mi padre con una sonrisa de cocodrilo y una lista de condiciones más larga que la rendición de Breda. Las cucarachas de la cocina tenían más derechos que yo. No esto, no lo otro, no lo demás allá. Además, mi padre me hacía coaching... Coaching de motivación, de alto impacto, que lo llaman ahora. Y me repetía constantemente una frase, esta es una pregunta sencilla, quiero que la digáis conmigo, empieza por T y acaba por dije, a la de tres. Correcto, joder, cómo se nota que estudiáis. Sí, señor. ¿Qué pasó? Bueno, le debía dinero a todo el mundo. Mi hermano, que era portero de finca, en la casa de mis padres, me propuso, le debía. 2.000 euros de los de ahora, 200.000 pesetas más o menos. Y me propuso recoger los cubos de la basura para ir saldando deuda. O sea, imaginaros, de estar allí con Nacho Cano, o Penélope Cruz, que entonces eran novios y hacían la quinta marcha. La gente eso no lo sabe, esto es de hace mucho. La trampa, la frontera, la pera. Estaban todos allí y ahora he estado yo ahí con bolsas de la basura rellenas de porquería. Lo bueno de darte un batacazo así es que tocas fondo. Y cuando tocas fondo tienes una plataforma fantástica para impulsar el cambio, para cambiar tu forma de ver. Llevaba mucho tiempo recogiendo los cubos. Cuando empecé a darme cuenta de que gracias a que yo recogía los cubos de la basura, me daba tanta vergüenza que cuando salía una viejecita a tirar el, el, el, el, la bolsa de la basura, los vecinos me conocían, yo me escondía detrás del ascensor y cuando tiraba la bolsa yo salía para meterla en el cubo. Llevaba ya, digo, un año... Recogiendo los cubos, cuando me di cuenta de que gracias a que yo recogía los cubos el fin de semana, mi hermano se podía coger el fin de semana entero libre. No tenía que venir por una hora a recoger los cubos. Con lo cual, empecé a plantearme, ¿esto son bolsas rellenas de porquería? ¿O son los fines de semana libres de mi hermano? Ahí es donde empecé a darme cuenta que la realidad no es más que nuestra percepción de la realidad. Lo que para mí era lo más humillante de la Tierra, con el tiempo se convirtió hasta en un juego porque con mis sobrinos, de vez en cuando, incluso cuando están recogiendo yo los cubos, les ayudo. Hacemos carreras a ver quién acaba la escalera antes, ¿de acuerdo? Y eso nos lleva un poquito a la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica va más, va más allá. La mecánica cuántica nos dice, no ya la percepción, es que nos dice que sin observador no hay realidad. No hay realidad hasta que alguien mira. No vamos a ver... Nos voy a contar el experimento de Young, es el padre de todos los experimentos cuánticos. ¿sabéis cuántos años tiene la mecánica cuántica? la gente piensa, ¿cuántos? decir una fecha, 30 años, 40 años, suena moderno, ¿no? suena... tiene 200 años, más de 200 años, este experimento es de 1801 y es el padre de la mecánica, de la mecánica cuántica, pero nos ha costado 200 años interiorizarlo por lo que supone de revolucionario está en el I7, no sé, está en el I16, porque lo que nos dice es un vídeo de cinco minutos, lo podéis ver si queréis en el blog. Pero os lo voy a resumir en una frase. La materia es consciente de ser observada. La materia no es. Está en todos los estados posibles, con diferentes grados de probabilidad. Y cuando un observador mira, se concreta en una sola. En una de ellas. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver en un vídeo, digo algún taco también he de decirlo, eh, más cortito de dos minutos. Lo voy a ejecutar. Lo llamo el modelo joystick... Y aunque no entendéis nada, no os preocupéis porque os voy a resumirlo en una frase, pero es sencillo de entender. Le doy aquí al play. Me lo voy a saltar porque lo que me importa deciros, no hace falta verse el vídeo. Lo voy a colgar en mi blog para que si alguno se lo quiere ver, lo vea. ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que viene a decir la mecánica cuántica, lo que nos dice es que la materia es consciente de ser observada. Lo que os he dicho cuando alguien mira, de todas las posibilidades se concreta en una sola. Y a partir de ahí surge una pregunta que tiene mucho que ver con lo que han expuesto los dos compañeros anteriores. Que es, ¿cómo podemos elegir de todas las realidades posibles, de todas las realidades posibles, cómo podemos elegir? ¿Podemos elegir hacia cuál vamos? Esa es la gran pregunta. ¿Tenemos capacidad de elegir qué realidad quiero que se manifieste? Yo os aconsejo que os compréis el libro porque ahí están los trucos principales para conseguir que se manifieste la realidad. Porque existen todas las posibilidades. Existen las posibilidades en las que sois ricos, pobres, enfermáis, os toca la lotería, todas ellas con diferente grado de probabilidad. Y para incrementar la posibilidad de que se, se manifieste la realidad que queréis, hay que alcanzar un estado especial. Yo lo llamo en el vídeo, lo veréis, es un estado de joy. ¿Y qué consiste? En el de disfrutar, disfrutar lo que hacéis. Sé que suena mal porque muchas veces no tenemos la posibilidad de elegir lo que hacemos. Lo voy a ver en las reflexiones cuánticas. Y os lo cuento con otra historia. Cuando yo tenía vuestra edad estaba cachas, bueno, iba al gimnasio y estaba inflado como un, como un globo. Y yo iba a la piscina. Iba a la piscina y allí había un tirillas tirillas, ahora no se dice, ¿no?, pero es un tío delgadito y tal, en clenque, y el tío se tiraba el agua, nos tirábamos el agua, y yo, bueno, que se apartaran las viejas, porque yo iba como una locomotora, chif-chaf, chif-chaf, chif-chaf, bueno, vaciaba la mitad de la piscina. Cuando llegaba al otro lado, había vaciado la mitad de la piscina. Llevaba reventado, pero es que llegaba al otro lado, y si el otro tío venía chif-chof, chif-chof, chif-chof, chif, chof, chif, chof, chif, chof, chif chof, y se hacía 50 largos, 100 largos. Y yo alucinaba, decía, pero ¿cómo puede ser posible? Si yo estoy reventado y he hecho un largo, y además el tío decía cosas rarísimas, como qué, qué buenas sensaciones he tenido hoy, ¿Qué, qué buena estaba el agua. Digo, qué agua, no me había mojado. Yo, yo, yo había hecho un surco en el agua. Yo estaba deseando llegar al final, es decir, yo iba al objetivo, iba a la meta. Yo no estaba disfrutando. Cuando disfrutas lo que haces, y por eso tenéis que elegir de verdad, ¿Qué es lo que queréis hacer aunque sus, vuestros padres os echen de casa? Porque cuando disfrutas lo que haces, la energía cunde el doble. Yo tenía toda la energía del mundo, y sin embargo ahora que estoy el doble cansado, tengo la mitad de energía, avanzo muchísimo más, llego mucho más lejos. ¿Por qué? Porque voy disfrutando lo que hago momento a momento. Como veis, todos estamos diciendo lo mismo de diferentes maneras, desde diferentes perspectivas. Ojalá me hubieran dado esta, esta diapositiva cuando tenía vuestra edad. Porque es la clasificación definitiva para mí. Hay muchas clasificaciones de personas, ¿no? Que si eres rojo, azul, o del Barça, o del Real Madrid, o de tal. La clasificación definitiva es esta. Colaborativos versus competitivos. Los colaborativos generan estructuras horizontales de colaboración. Y los competitivos generan estructuras verticales. La energía que rige a los colaborativos es el amor. Pero como es un concepto muy sobado, ahora os explico para mí qué es el amor. Y los, y los competitivos generan estructuras super jerarquizadas en las que todos quieren saber qué puesto ocupan. Eh, no muestres debilidad porque vendrá otro y te quitará el puesto. Eso es cómo han funcionado las empresas y un ejemplo típico sería la mafia. No muestres debilidad porque hay alguien que quiere ser el capo. ¿de acuerdo? Hoy tenemos mezcladas ambas Estructuras, tenemos colaborativos y competitivos que dan lugar a la estructura piramidal que tenemos en la sociedad, pero cada vez hay más economía colaborativa, ¿os suena? Luego se va ensanchando la base de esa pirámide y va bajando la altura, ¿de acuerdo? Rodearos de colaborativos, rodearos de colaborativos, porque ese es el la mayor impulso que vais a tener para avanzar en vuestro camino. Decía yo que... Eh, cuando, bueno, cuando la gente se reconoce como colaborativa, se siente un poco vulnerable. Aunque dice, ¿cómo voy a competir yo con los competitivos? Si, y os, les pongo el ejemplo del avispón, el avispón malote. ¿Conocéis el avispón asiático? Está diezmando las colmenas del norte de, de, de España y, con, y bueno, uno, tres bicharracos de esos se cargan una colmena en un par de horas o algo así. Sin embargo, las abejas asiáticas han sobrevivido. Han sabido sobrevivir. ¿Por qué? porque han aprendido a colaborar un paso más allá. Se han debido ir también al I7. ¿Qué es lo que hacen? Cuando se acerca un bicharraco de estos que tiene una coraza impenetrable para los aguijones, lo que hacen es que salen todas a la vez, hacen una bola como una pelota de tenis que cae al suelo, agitan las alas y las patas y cuecen al avispón en el interior. Lo sofocan. No usan los aguijones y muchas mueren, las que están cerca de la boca de ese bicharraco. Pero han aprendido a colaborar. Han evolucionado. Esa es la fuerza de los colaborativos, rodearos de gente colaborativa. Yo avanzo más por gente que me echa una mano, amigos que me dicen, tío, ¿cómo has hecho esto, macho? Yo lo he hecho así. Y, te, y, y los colaborativos lo van, lo van a compartir. Luego os voy a dar un truco para diferenciar a los colaborativos de los competitivos. Antes os voy a decir qué es el concepto de amor. Os he dicho que los colaborativos trabajan el concepto de amor, de colaboración, del servicio de los demás. Y los competitivos el del miedo. Pero como está tan manoseado el concepto de amor, a mí me gusta compararlo, digo que es el ingrediente secreto de la tortilla de mamá. Mi madre hace una tortilla de puta madre, de patatas. Eh, y yo llevo tratando de reproducirla, le he pedido, por favor, cuéntame cómo haces la tortilla, mamá, y dice, ponle un dedo de aceite. Y digo, ¿tuyo o mío? Eh, eh, la he filmado en vídeo, da igual lo que haga. Al final, su tortilla tiene ese ingrediente secreto, se van a chupar los dedos intentad que todo lo que hagáis en cada momento tenga un poquito más de ese ingrediente se van a chupar los dedos que, ¿qué pasaría si yo no hiciera esto? eso es miedo este es el famoso test de la croqueta para, para identificar a los competitivos es igualito, si habéis visto Blade Runner, la que habéis visto la segunda parte a lo mejor, es igualito que de detectar los replicantes, porque los competitivos no son fáciles de detectar, son gente excelente, relaciones públicas, que sonríe, que se venden muy bien, etcétera, son muy difíciles. Yo os aconsejo, yo tengo tres sociedades, y siempre que me voy a asociar con alguien le digo, eh, dice que quiere entrar en la empresa, que va a aportar y tal, le digo, vamos, a, te invito a unas raciones, o sea que os aconsejo que antes de asociaros vayáis al bar e invitéis a que, que va a ser vuestro socio a unas raciones. He de deciros que también funciona con gambas, o sea que no os obsesionéis con el tema de las croquetas. <risa> también es verdad, si pagas tú, mejor gambas, digo mejor croquetas. Pero os aseguro una cosa, si mientras él habla de todos los millones que va que vais a ganar por lo que él va a vender, su excelente agenda de contactos, lo maravilloso que va a ser su incorporación. Si mientras está contándote todo eso, alarga la mano y se coge esa croqueta sonriente, rechonchita, y te deja a ti la pequeña chuchurría triste que más, no te asocies. Si hace eso con una puta croqueta, ¿qué no hará cuando haya chicha? Parece una chorrada, pero al demonio se lo pille en los detalles pequeños. Mucha gente me dice, oye, pero si vas contando mucho esta charla, se lo van a aprender y van a pillarle el truco. ¿Se cogerán siempre la chuchurría? No importa. Tampoco es buen socio el que se coge siempre la chuchurría. El mejor socio es el que dice, joder, macho, nos ha tocado una, una croqueta fantástica y una pocha mitad y mitad, en la salud y la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Un socio justo, ese es el mejor socio, el que comparte lo bueno y lo malo. Esto es difícil decirlo aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, con el crucifijo y con toda la eh, eh, tutela de, de, católica, pero me trataré de explicarlo bien. ¿Hay que ser bueno o hay que estar bien? Hay que ser coherente. Lo han dicho antes. Tenéis que saber qué sois y serlo. ¿De qué te vale ir de Pacífico si estás odiando a tu vecino? Vete a Siria a pegar tiros y hazlo profesionalmente. Yo conozco un, un, un exterrorista iraní, que ha matado más de 40 personas y ahora escribe poesía en par sí y es el tío más pacífico que conozco y sin embargo, tengo amigos que vienen a casa a ver un partido de fútbol y, y están a punto de matar al compañero por, un, eh, por una falta o un penalti la coherencia es lo que nos va a hacer incluso si estamos en una etapa oscura de violencia, de lo que sea trascender muy rápidamente esa etapa y que se acorte y además la coherencia es el camino más corto al único patrimonio que existe. Y os lo dice alguien que ha estado persiguiendo los millones de dólares toda su vida y que ha descubierto, espero que lo descubréis vosotros con la mitad de tiempo, que es el único patrimonio que existe. Está codificado en ese símbolo, lo conocéis, ¿no? Es el símbolo PI. P-I. Paz interior. Si no tienes paz interior ya puedes tener... Tres aviones privados, 5.000 mil millones en el banco, que no tienes nada. Además, es desde este estado desde el que vas a encontrar la creatividad, vas a encontrar todos esos dones que nos han dicho que podemos desplegar. Porque esos dones en general no, no son nuestros, se manifiestan a través de nosotros cuando tenemos un estado especial. Y no nos lo dice solamente eh, la religión, nos lo dice la mecánica cuántica cuando tienes estados extraordinarios se producen resultados poco probables la gente me dice, oye, cómo consigo paz interior? eso es muy fácil decirlo, pues yo, yo eh, recomiendo la brújula pi, lo llamo así la brújula pi para la paz, la paz interior es una regla de tres pasos consiste en de todas las posibilidades que tengo a mi alcance voy a elegir la que más pasión me despierte muchas veces no podemos elegir por ejemplo yo no podía elegir los cubos de basura pero podía elegir por qué escalera empezaba de todas las posibilidades que tengo elijo la que más pasión me despierte cuando he elegido me dedico a ello en cuerpo y alma lo hago lo mejor posible y muy importante tercer paso Desapégate del resultado Desapégate del resultado porque no tienes ni idea de si eso es bueno o malo. Muchas cosas que en mi vida he considerado malas, con el tiempo he dicho, joder, si ha sido lo mejor que me ha pasado. Lo mejor que me ha pasado. No tenemos perspectiva. Yo a veces voy machacado una presentación y, y a lo mejor estoy ahí machacado y haciéndola mal para que brille otro. O para que uno que esté en el polvo dice, si este tío está ahí con un micro, me subo yo. Le has cambiado la vida y tú has hecho un cagarro de presentación. Luego, no tienes capacidad de juzgar. De hecho, Brilla lo más posible. A veces nos consideramos apagados. decimos es que no brillo. No, no, ya, pero es que no juzgues, porque a veces las circunstancias que tienes a tu alrededor son tan oscuras, tan negras, pero una bombilla por poquita luz sigue iluminando. No juzgues. Con el tiempo podrás evaluarlo. Y para finalizar... Os voy a dar un consejito para caer bien, que ojalá me hubieran dado hace mucho tiempo. ¿Cuál creéis que es el secreto para caer bien a la primera, por ejemplo, en una entrevista de trabajo o cuando vas a ver a un cliente, etcétera? ¿Qué creéis que.? ¿Eh? Venga, sonreír, es la más votada siempre, en general. ¿Alguna más? Venga, decís, bueno, ¿qué hago cuando voy a entrar a lo... alguien que me importa, alguien que va a ser decisivo en mi vida? La gente dice, pues, dar la mano firmemente, mirar a los ojos, etcétera, etcétera. El secreto para caer bien a la primera es que él te caiga bien a ti primero. Ese es el secreto. Y diréis, pero ¿cómo voy a hacer que me caiga bien alguien a quien no conozco? Pues que antes de verle, mientras estás esperando para entrar en el despacho o lo que sea, puedes hacer un ejercicio de agradecimiento del que ha hablado David y han hablado Carlos. Es entrar en un estado de decir... Joder, muchas gracias porque sé que estás hasta arriba, tienes mil responsabilidades, pero has sacado un rato para verme. Y eso, cuando abre la puerta y dice, pase, sí, señor, y, y le das la mano, lo estás transmitiendo con lenguaje no verbal, porque estás realmente agradecido a que te haya un señor tan importante, un señor tan ocupado, te haya dedicado su tiempo. Luego, cuando tengáis una reunión en la que os la jugáis, en la que vais a ver a alguien que os importa, esos minutos de espera, en vez de estar nerviosos, pensar en el agradecimiento, porque os va a recibir, y es un tío súper importante, eso hará que cuando entréis, él perciba inconscientemente, Joy, que me ha caído bien este chaval, o esta chavala ha notado algo, algo no visible, ¿de acuerdo? y para terminar, la última diapositiva, os había prometido la. bueno, ahí arriba he puesto lo de no funciona con las suegras, pero es porque yo tengo una suegra un poquito especial, nada más conocerme, le dijo a mi mujer eh, el otro era más guapo o sea, eh, por eso digo que no lo. hay gente con la que no funciona, no os apeguéis al truco. La noticia del siglo, esta noticia nos va a cambiar a todos la vida. ¿Cuántos de vosotros estáis un poco preocupados? ¿Preocupados por el futuro? Decís, joe, me preocupa el futuro. De verdad, mi futuro no sé qué hacer, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Solo hay uno preocupado? ¿Dos preocupados, tres preocupados? Venga, pero estamos todos preocupados. Lees el telediario y te deprimes. O, bueno, ¿ves el telediario, lees el periódico? Bueno. Os diré, ¿conocéis esta empresa? Lachit Martin. Lachit Martin es el fabricante del F-22 Raptor. Es un avión de ultimísima tecnología. También leí el otro día que es el que ha fabricado los misiles que han bombardeado, los misiles inteligentes que han bombardeado Siria. O sea, que es una empresa de armamento. Esta es una máquina preciosa, pero no tiene una utilidad tan bonita, ¿verdad? Bueno, pues parece ser que han debido trascender su etapa oscura mh, fabricando máquinas de matar y han patentado, les han concedido la patente hace un mes exactamente, hace justo un mes, una patente que solicitaron en 2018. ¿Queréis saber lo que han patentado estos tíos, que nos va a cambiar la vida? A ver... ¡Uy! No os lo voy a contar, necesito un sí. ¿Queréis conocerlo? ¡Sí! ¡Bien! Ahora sí que os lo cuento. Es esto. ¿Una cafetera? Dijeron el otro día. No, señores, esto es un reactor de fusión, compacto, así lo llaman, CFR. El ITER lleva, yo que sé, 25 años, se ha gastado un billón con B de euros, tienen ahí uno eh, experimental que nunca funciona en un edificio de tres plantas, y estos han conseguido construir uno que cabe en un contenedor. Y es el primer prototipo, se va a poder hacer mucho más pequeño. Para los que no conozcáis la diferencia entre fusión y fisión, la fisión emite radioactividad. Y la fusión es completamente limpia, eso se cae desde un quinto piso, se abre y se para la reacción. Es un pequeño sol microscópico mantenido con rayos láser a una temperatura de millones de grados. Y genera un cacharro de estos con 11 kilos de hidrógeno, que no valen nada porque el océano es todo hidrógeno y oxígeno, ni dos euros. Con 11 kilos de hidrógeno es capaz de iluminar una ciudad de 80.000 viviendas durante un año. ...dos euros alimentar una ciudad de 80.000 viviendas... ...vamos a poder desalinizar el agua del mar... ...vamos a poder ha hacer lo que queramos... ...limpiarlo todo, todo lo que hemos estropeado... ...no tendremos un problema de energía... ...o sea que con esta noticia... ...que no la tuve yo cuando tenía veintitantos... ...nuestra vida va a cambiar... ...vamos a vivir una etapa maravillosa, luminosa... Y yo me alegraré mucho de poder compartirla, porque además, este, este prototipo no va a estar dentro de 30 o 40 años. El primer prototipo operativo va a estar en 2019, es decir, el año que viene. A partir del año que viene, nuestras vidas van a cambiar a mejor. Muchísimas gracias. Gracias.